Saludos a todos y a todas, les habla su representante Domingo Torres García. Nos encontramos en la Tierra Alta de Jayuya, en la Feria de Servicio, iniciativa del municipio de Jayuya y su alcalde Jorge González. Nos encontramos aquí, aquí vamos a estar atendiendo las necesidades y las personas de los barrios de Coabey, El Salto, Saliente y Salientito. Entre las diferentes agencias que nos están acompañando, está el Departamento de Salud, el Departamento de la Vivienda. Hay también un mercado agrícola donde van a poder hacer sus compras de, la, de las diferentes eh, eh, viandas y productos que tenemos acá en Ayuya. Y de la misma manera se encuentra también personal del CDT de aquí de Ayuya, del CDT de Canales, haciendo pruebas COVID y haciendo las pruebas de, de servimiento. Y hay unos médicos también para estar atendiendo a, la, a las personas que aquí nos visiten y así lo necesiten. Aquí vamos a estar escuchándolos a todas las diferentes eh, situaciones que puedan tener, que nosotros desde la Cámara de Representantes podríamos pues, estar atendiéndoles. Sí.